El Olimpia es algo demasiado grande. Este plantel es muy, muy bueno. El mundo del Olimpia, que es un mundo muy lindo, pero muy exigente. Un placer recibirle acá en nuestra casa, la Villa Olimpia, donde el mayor tiempo estamos ahora por acá. La Olimpia es algo demasiado grande, más todavía para nosotros que, que conocemos, que nos iniciamos acá en el club. Con todos su, sus logros, su historia y en particular mi persona, ser parte de esa historia grande, la verdad que es el mejor lugar que me ha tocado estar y, y trabajar y sigo disfrutando de este momento. No, y Mi perfil creo que es tratar siempre de tener eh, ese contagio de buena vibra con los muchachos, darle mucha confianza, llegar al jugador de la mejor forma y, y que ellos puedan darnos el, el, el mejor esfuerzo posible. Yo creo que para tener el fortalecimiento necesario a lo que va acorde a un club tan grande siempre es tener la posibilidad de buscar algunos refuerzos para jerarquizar más el plantel y sabiendo que se va a tener nuevamente una Copa Libertadores, que el club sabe de esa historia, sabe de ese sabor, que lo ha ganado tres veces. Entonces siempre el, el hincha y el, y el jugador, o el jugador que se ha formado acá, siempre mira en lo que es la Copa Libertadores, ¿verdad? Pero hoy día sabemos que no es fácil salir a enfrentar a los, los equipos rivales de afuera porque están bien preparados, bien reforzados, tienen esa posibilidad. Y nosotros también esperamos tener esa posibilidad de a poco, pero sin descuidar, lógicamente, lo que es nuestro, nuestra cantera, porque creo que hoy día el la Olimpia va a tener muy buenos jugadores formados en la cantera y que van a ser muy provechosos para el club. Seguir conquistando campeonatos ¿verdad? Lo que es lo que a uno le deja bien. El deseo de todo equipo, futbolista y entrenador también de, de volver a ganar una Copa Libertadores, torneos internacionales, que es lo que fortalecería mucho a, lo, a, a nivel personal y a nivel país. Y después, lógicamente, ese conocimiento poder trasladarlos también a, hacia Europa, la verdad que no es fácil, pero siempre hay que trazarse objetivos objetivo bien alto para poder pelear, la verdad, porque si no, si es un objetivo corto, a lo mejor no, no sería tan largo tu camino como entrenador, sino hay que poner. Y después, en algún momento también el sueño, lógicamente, de dirigir la selección de tu país, ¿verdad? Me gustaría pelear lo que es la Libertadores también, porque eso lo he disfrutado un poquitito este año en la pre-pre-Libertadores, donde pudimos superar y, y la gente de la Olimpia es fantástica en, en ese sentido. Hace un, una fiesta aparte, entonces ese es un, un sueño. ¿verdad? Bueno, a, a mí me encantaría primero ¿verdad, que el club pueda encontrar la... poder sí, sanar, sí. todo el, sanar primero porque claro que nosotros estamos en la parte de deportiva y la parte de deportiva también es muy importante, pero siempre el ordenamiento es el mejor camino para empezar, verdad. entonces nosotros tratamos de ayudar en la parte futbolística verdad. pero me, me imagino en algún momento encontrar nuevamente un club, un club sano con mucha salud y, y buscar siempre las mejores alternativas para mejorar en todo sentido, ¿verdad? y yo creo que cuando las cosas se encaminen como tiene que ser que de a poco se está buscando, el presidente trabajando mucho en eso después eso se va a tra trasladar a lo que es el equipo, la formativa y, y vamos a lograr hacer un un gran equipo de vuelta, un equipo que va a competir en todos los terrenos y lógicamente volver a la historia pasada y hacer nuestra propia historia, ¿verdad? porque cada momento es un, una historia nueva y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Se extraña, se extraña, ya van tres mundiales como decir que estamos ausentes, pero no hay que perder la, la, la fe, por eso digo que nosotros tenemos que ayudarnos para volver nuevamente a conseguir esas esas oportunidades de jugar en, en competencias tan importantes como el Mundial. A medida que vayamos mejorando nuestra, nuestro fútbol acá y tener más competitividad y después hay que trasladarlo eso a nivel internacional. ¿verdad? Eh, hoy miramos los mercados lo que es Argentina, Brasil. Brasil está muy encima de nosotros por, por la capacidad económica de contratar muy buenos jugadores. Entonces se ven eh, buenos partidos. Pero yo creo que siempre digo que nosotros podemos cambiar eso dentro del campo de juego, porque tenemos muy buenos jugadores. Primero tratar de, de que la selección nuevamente tenga una identidad, un grupo unido y volver otra vez también a, a, a lo que hoy día estamos viviendo, un Mundial, ¿verdad?, que sería fantástico, genial, porque a través de eso también se valoriza más a los jugadores, eh, le viene mejor a los clubes, ¿verdad?, pero eso hay que hacer un, un trabajo de todos, ¿verdad? No bajar los brazos, porque no, nosotros somos paraguayos y nunca vamos, vamos a dejarnos vencer por vencernos. Tienen que, como se dice, siempre liquidarnos mientras que tengamos esa posibilidad, lo vamos a luchar y creo que tenemos, por eso vuelvo a repetir, creo que tenemos, hay jugadores eh, hay, hoy más que nunca en la infraestructura ha mejorado mucho y eso también ayuda, ¿verdad? La, en la actualidad del fútbol, ¿verdad? Y yo creo que ahora nuevamente que hay... Otros cuatro años más para trabajar, lo vamos a lograr y estoy seguro que en corto tiempo vamos a ver nuevamente nuestra, flame, nuestra bandera flameando en un mundial. El profe Chiqui es un maestro, lo ha, demostrado, lo ha demostrado todo siempre, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de jugar con él, tenerlo como compañero en, en la selección en el Mundial Corea-Japón. Después tuve la posibilidad también de, de ser dirigido por él en, en guaraní y hoy día tengo el privilegio otra vez de competir con él él está en un club grande como Cerro Porteño y, y yo acá en el club Olimpia la verdad que es una satisfacción el fútbol es muy presente verdad pero yo creo que me falta mucho todavía para alcanzar eh, el nivel que él está uno sueña, yo recuerdo cuando estuve en Guaraní, le dije que Ojalá en algún tiempo me, me, a, pueda tener esas oportunidades de, de que él haya ido tanto en Cerro, salir campeón de Olimpia, salir campeón, y uno quiere copiar lo mejor. Por eso digo que siempre es importante ir recogiendo eh, cosas buenas para, para uno y para implementarlo. ¿verdad? y Yo estoy en ese camino. Ojalá que en algún momento pueda tener esas oportunidades que ha tenido el profe Chiqui y, y poder también conquistar el campeonato, porque eso es lo que consolida, consolida a, a cualquier entrenador. Es difícil cambiar lo que es la, la, la actitud del jugador paraguayo. Siempre va a tener esa actitud aguerrido, todo, de estar ahí arriba. Siempre hablamos, siempre que hay que darle un poquito más de, de juego a nuestro a nuestro equipo, todo, ¿verdad? Pero hay, un, hay cosas que van con nosotros y va a ser difícil cambiarlo, pero yo creo que le veo bien. Uh, por eso recalco siempre que hay equipo, que hay jugadores y, y tienen esa garra y van a tener esa mística, tenemos que atraer lo bueno de vuelta, verdad y eso es lo que necesitamos hacer en equipo. ¿verdad? Como yo decía, son entrenadores muy buenos, que han entrado en equipos muy importantes con jugadores de primer nivel, y siempre decíamos lo de Guardiola en su momento también, en lo que fue Barcelona, recorriendo otros países como el City, pero siempre miraba lo que Angelotti, Carlos y, y Anchi también, diciendo, ¿verdad? No, no hay que complicar mucho, ¿verdad? Si no, hay que ser corto y sencillo. El fútbol es en, en ataque y defensa y eh, hay que ser seguro en esas cosas, porque al final el jugador es lo que quiere es dos, tres toques en el sentido de donde vos le tenés que decir y ir tratando de mejorar eso, ¿verdad? Porque si le juntamos mucho, el jugador también se complica. Entonces, eh, todos los entrenadores tienen su concepto válido y uno va mirando y buscando también para implementar. ¿verdad? Todos son muy buenos jugadores. Hoy día no no elijo uno en específico, verdad, pero es importante ir eh, recogiendo informaciones de ellos y tratar de implementarlo dentro de la cancha porque uno puede hacer viaje, conocer entrenadores, hablar con los entrenadores que es muy importante, pero después uno tiene que tener ese tacto con los jugadores y convencimiento para que se pueda realizar bien el trabajo. Bueno, la verdad que el que me había dicho que yo podía ser entrenador era mi representante, Jimar Veloz, un brasilero que ha trabajado muchos años conmigo. Me decía que tenía el perfil para eso, ¿verdad? En ese momento, en ese entonces, la verdad que no, no pensaba mucho. Después pasaron los años, volviendo al país, hicimos el curso de entrenador y, y aún así no estaba muy enfocado porque yo estaba jugando todavía, ¿verdad? Pero lo hicimos ya después, en los últimos años, sí empecé a ir siguiendo a los entrenadores paso a paso, porque cada, cada uno tiene su forma de pensar, sus ideas, y ya cuando decidí en el 2020 terminar, eh, donde me enfoqué, dije que iba a hacer el corte y, y utilizar el, el vestuario del entrenador, ¿verdad? yo fui acá auxiliar, contratado por el club, compartí vestuario igual con Pipo Gorosito Sergio Ortemán, eh, con varios otros entrenadores ¿verdad? hasta que tocó la oportunidad de poder estar en primera No, la verdad, lo más difícil es venir del interior eh, sin tu gente, sin tener familiares por acá. Tenés que ir creciendo con, digamos, con gente extraña. Eh, Fueron etapas muy duras, verdad, durante la preparación, pero siempre digo después agradeciendo a Dios de esos momentos duros y difíciles porque ahí es donde uno se, se encamina al objetivo, donde aguanta y, y, y sabe dónde quiere llegar y Dios siempre te da esa, esa oportunidad, a mí me después de pasar muchas cosas difíciles me dio y tuve que aprovecharla y hoy día lo disfruto mucho.